poquito más bueno nos pidieron que le bajemos a la presentación porque al parecer molesta el este de Carlos el Atre, de, estemos de México vamos a, a salirnos un poco para escuchar qué tan alto se escucha la poesía en el pasaje y pueden ver para, para en cada forma de dar muerte Estamos. Eh, estamos aquí parados en medio de la cocina, al de la base donde hay mucha gente realmente. Está muy tranquilo el pasaje. Y nos pidieron que le bajemos en esa actividad. ¿Quieres con mi sangre hacer un imperio? Asesinar selvas enteras nacidas de cascadas que cantan en lenguas indígenas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 en nombre de evangelios de otro mundo, en nombre del progreso. Has querido desaparecer el Dios que habita en mí, pero soy la eternidad, la sangre inmortal que generación a generación ha sobrevivido. Aún sin tierra, aún sin alimento, aún en la pobreza más extrema, yo soy mi territorio. Yo soy mi propia patria. Yo soy la fundación de mí misma y de mí mismo. El amor habita en mí y también la furia. En este deseo de venganza nace Dios y muere simultáneamente. Lo sagrado está en mi aliento y está en mis lágrimas y por el hermoso poder que tienen todas las lenguas indígenas de este mundo y del otro, te maldigo desde tu placenta hasta tu último resuello, maldigo tus leyes y maldigo tu bandera, lo mismo que tu boca. Sumergido en tu negrura más terrible, sostienes una nación nacida en el odio, amamantada por gobiernos con dientes de oro para mordernos letras creadas sobre mi sangre y las mil formas de sangrar que hagas sobre mi cuerpo serán las mil formas en que seguiré cantando mi amor bajo la tierra aunque me entierres dentro de ella en las selvas aunque me desaparezcas Aún mutilado por soldados Aunque me arranquen la lengua y los ojos Aún preso Aún presa Aunque penetres mi útero y mi ano Aún descuartizado Habré de cantar Porque soy un cuarzo que desde hace siglos se ha ido formando Y en cada forma de darme muerte nace un canto Y óyelo porque es profundo, siglos de cantos de amor, los muertos y las muertas a manos del Estado se han levantado para maldecirte por mis labios y mi piel. Amazónica, latina, morena, mestiza, indígena, migrante, cascadas de un dolor que nunca tuvo que haber sido y que no será más porque esta voz lo está cantando, lo está cantando, lo está cantando, lo está cantando. Las voces de mis ancestras y ancestros iluminan más que todo el oro por el que nos has matado y al mismo tiempo nos llenan de un poder que germinó bajo la tierra. Este canto del cariño más antiguo floreció con la fuerza y el furor de 500 años para bendecirme y hacer plena mi existencia ninguna muerte escúchalo bien ninguno de tus crímenes escúchalo atentamente ningún dolor ningún dolor yo soy mi patria, yo soy mi Dios, solamente el amor será en mi nombre. Gracias.